Chutis por Avia la Televisión, estamos con estas medidas siempre de recomendando la bioseguridad a toda la familia y tengo la grata presencia, no solo grata, emocionante para mí, de un hermano del alma, un, un hermano musical. Muchos años juntos hemos compartido escenario, es un gran cantautor y un gran cantante, David Portillo, querido David, mi querido, qué gusto verte. Como siempre, orgulloso por compartir música y esta vez, eh, bueno, invitado a tu programa, El Chutis. Qué, Así bien, es. qué bien que <risas> estés aquí. Mira, yo siempre dije desde que te conocí hace 30 años. Que tú tienes una de las voces más privilegiadas de Bolivia. Para mí, eres uno de los mejores cantantes de Bolivia. Aparte Muchas de cantautor, gracias. no, aparte de cantautor, pero tu voz es algo para mí que, que me conmueve mucho, David. Gracias. Es la dedicación de tantos años, ¿no? Porque yo canto desde mis ocho años. Ya fui solista en el Teatro Municipal, me acuerdo bien, y nunca más pude dejar la música, ¿no? Así que este último concierto que dimos, habían como 15 personas porque tú sabes con las medidas de bioseguridad no puede ingresar más gente, pero esa emoción de compartir con las personas es muy diferente a lo que nos está sucediendo ahora vía Zoom, vía streaming. Sí, sí, es terrible. El contacto con la gente es muy importante. Sí. Entonces, este medio nos permite también Tener un contacto más abierto, yo pienso, la televisión no es igual que el celular. Así es, así es. Y además, ¿sabes generar este espacio íntimo que tiene su, su corrida de aire? Claro. Porque, bueno, eh, en realidad, como dice la metafísica popular, vamos a comenzar por el final, a ver. porque has traído un disco, un disco nuevo, artesanal. Cuéntanos de este disco, querido David. Este disco lo he trabajado en bastante tiempo. Son composiciones mías. Y hablan sobre los mitos, leyendas y tradiciones del mundo andino. El título es Misterio y Piedra. Uh -huh. Porque una vez estaba yendo a la casa de un amigo y lo veo pues escuchando con un tubo una piedra. Y le digo, ¿qué estás haciendo? No? Estoy escuchando la piedra, me dicen. ¿Quieres hacer la prueba? Claro, ¿no? Entonces... No escuchaba pues nada. Y con el tiempo aprendí a escuchar las piedras. Te va a parecer un poco raro, ¿no? Pero es posible porque las piedras son testigos de todo lo que ha sucedido en el tiempo. Uh -huh. Son los huesos de la memoria. Qué hermoso. ¿No? Entonces, cuando aprendes a escuchar las piedras, ellas te hablan. Ellas te escogen. ¿Alguna vez has alzado una piedrita que te ha gustado? Claro. Ella te ha escogido, ¿no? Ay, porque no. quiere que la lleves o quiere que la guardes o quiere que las regales. Es por algo, te está diciendo algo. Entonces, eh, bueno, así en ese sentido místico está trabajado este disco solo para canto y piano. Sí, estoy viendo dos pianistas extraordinarios extraordinarios te, te acompañan acá, ¿no? Está nuestro querido Nico Suárez... Y Danilo Rojas, ¿te acompañó, Danilo, desde dónde está o Bueno, hemos fue? grabado en el estudio de Álvaro Montenegro. Ya. Tiene un piano hermoso, ¿no? Ah. Un piano alemán. Eh, y, antes eh, de la pandemia. Antes de... Ah. Hace años ya. Dos años. Por lo menos. Y yo luego ya lo, lo produje. Y es el resultado que lo, lo interpreté en el Teatro Municipal a finales del 2019. Luego vinieron la convulsión social y la pandemia y no lo pude promocionar. Así que es el primer programa en el que lo estoy presentando Qué bueno, dos años qué, después. bueno qué lindo, qué hermoso que hayas podido... Además, lo has hecho realmente artesanal el, el ¿Quién ha hecho esta tapa? Sí, reciclando Rani? todo. Es una idea mía. Me han ayudado algunos amigos, amigas, mi compañera. Y así es que este disco, eh, bueno le habla al, al, a las personas sobre la filosofía del mundo andino, ¿no? Tú has estado muy implicado con eso, ¿no? A mí me ha... Varios años, es, es increíble cómo has profundizado esos temas, ¿no? Diez años prácticamente he hecho como un autodoctorado porque... Yo, yo dije un día voy a hacer el Génesis de los dioses andinos. Ese es mi próximo disco. Uh -huh. Se llama Imantata o El Eterno Retorno, ¿no? Uh -huh. Entonces, te habla del génesis de los dioses andinos desde la edad de la oscuridad hasta el último profeta que se llamó Naihama. Es una obra de 64 poemas articulados que ya está terminada, ah, pero necesito financiamiento porque es una obra grande. Ya, ¿no? Ahora, David, eh, tú eres psicólogo también, ¿no? Soy psicólogo. Y eh, también, o, o te has ido más hacia la antropología o ejerces también la psicología. Eh, bueno, ejerzo la psicología, pero me gusta la antropología, la arqueología, la arqueología. sí, la arqueoastronomía me gusta también. <ríe> sí. Sí. Bueno, son cosas, los tejidos, cómo leer los tejidos andinos, y en todo eso están pues, los mensajes ¿no? que nos han dejado nuestros antepasados. Una noche me dijiste que podías leer algunos códigos de las cerámicas de Tiaguanaco. Todavía. Sí, he logrado yo descifrar juntando dos alfabetos, el sinaítico y el hitita, que me ha costado 20 años, ¿no? He logrado leer una vasija del Museo de Tiwanaku que después se ha perdido. Entonces no hay cómo eh, tener la vasija en las manos, solo tengo una fotografía, pero habla del diluvio universal. ¿Y de qué época era esa vasija? Uy, debe ser pues antiquísima, debe ser de la primera época, aldeana debe ser. Okay. Porque te habla de cómo el agua entró a Tiwanaku. Tú sabes que las ruinas abarcan 7 kilómetros a la redonda y parte de las ruinas están debajo del lago. Entonces, eso cuenta esa vasija, ¿no? yo me he quedado sorprendido. Pero bueno, como no tengo títulos, etc., en, en arqueología, no sé. No sé cuánto puede creer la sociedad científica, pero yo sé que lo he logrado. Él es, él es David Portillo. Es, realmente, conversar con él es apasionante. Pero debo decir que tiene 35 años de trayectoria artística. Sí, bastante ya. Discos, La Revuelta, Diestra y Siniestra, Para No Caer al Cielo, Misterio y Piedra ha participado en grupo Sabia Nueva, ha participado con Sobrevigencia, y bueno, yo quiero recordar ahora un, un disco tuyo, pero sobre todo una canción tuya, que se llama Vale un Potosí, que es del 2002, y que realmente esta canción a mí me conmueve, me sigue conmoviendo, me parece una gran canción. Cuéntanos de esa canción. Esa canción es eh, bien curiosa, porque es el Cerro Rico el que le habla a la gente. Entonces tienes que transmutarte en el Cerro Rico, ese es lo complejo. Tenía 14 páginas, parecía más un cuento que una canción, ¿no? Y la fui reduciendo, luego siete, al final terminé con dos páginas bien contundentes. Y no contento con eso, me fui al Cerro Rico de Potosí y lo busqué al tío Jorge, que es un tío muy poderoso, y entré a la ruina y se la canté. No, ...a la ruina, perdón, al Cerro Rico... Eh, ¿El tío Jorge quién es? El tío Jorge es un tío de la mina... Pues. ...que está adentro... ...claro, es un, es un tío, es un supay, ¿no? ¿Es un supay? Sí, entonces entré a... ...uy, lejos... Eh, ...me llevó un minero, me acuerdo... ...y mm, me dejó solo con el tío... ...ya tú sabrás qué hacer, me dijo... ¿Y cuántos ...en la oscuridad... ...¿cuántos metros eran adentro? Uh, no sé, pero eran por lo menos medio kilómetro... ...es que es grande el Cerro Rico... Bueno, ingresando todo el laberíntico, ¿no? Y eh, yo le dije al tío que le iba a cantar una canción y, eh, que tenía que ver con el cerro y todo, y se la canté. Ahorita lo ah, vamos a escuchar. Hacía a capela. A capela, claro, porque no puedes entrar con... Claro, y con el oxígeno... Y el tío me dijo que estaba muy bien. Ah, <ríe> eso sentiste. Eso es sentido, claro. Que te ha Entonces, salí de la mina y yo recién grabé la canción. Por el respeto que le tengo a Potosí, a Nuestra Historia, y con los años, mira, lo curioso es que un día vienen unos seminaristas que estaban estudiando para ser sacerdotes en Potosí. Uh -huh. Entonces me dicen, David, si sí, tú compusiste esa canción, nosotros la cantamos en el seminario y los curas nos han prohibido porque hay lugares fuertes en la canción, ¿no? Sí, el texto y la música son tuyos. Sí, entonces me dicen, nos han prohibido. Pero, eh, ¿y cómo les van a prohibir? ¿no? Porque, bueno, es que habla de esto el otro. Y me dicen... Pero estaban haciendo una refacción y al levantar el púlpito, encontraron unas monjas embarazadas en sus esqueletos, me dicen. Y les dijimos, a nosotros no nos dejan cantar esta canción y ustedes han, hecho, han cometido este tipo de, de aberraciones. Y desde entonces podemos cantar libremente. Oh, mira qué interesante. La vamos a escuchar. Sí, sí, la vamos a escuchar. Vamos a escuchar ahora con esta mi guitarra, sí. así en, en forma de guitarreada como hacemos acá en Chutis, esta hermosa canción de David Portillo vale un Potosí. Al centro de un laberinto permanezco adolorido con lágrimas de metal que han surcado, que han surcado mis mejillas desparramando en mi boca un veneno de derrota. Legiones de brazos indios han vendido su alma al diablo Creyendo en el Dios cristiano que con disfraz, que con disfraz de fusil Escupió lenguas de fuego y amontonó mis cenizas Deje penetrar mis tripas Y acepte como intercambio Tanta sangre derramada Que el inmenso cielo azul Colorado se volvió Por el reflejo del río Abatieron mis entrañas Con deshonra y avaricia Y al brillo de mis tesoros Dominaron territorios Desperdigaron codicia Y aniquilaron mi pueblo. Esa papirri. Sí. Es Inventaron la moneda para eliminar el trueque y como cruel recompensa esclavizar, esclavizaron mi gente. Mal los pulmones y alcoholata los riñones. Cada moneda de plata lleva un cadáver andino en la cara o en el sol una herida, una herida potosina que transpira por sus poros el aliento de una tumba. Yo no le temo a la muerte, ni temo al acontecer. Por eso quiero el infierno, donde no estén los cristianos, maldiciendo con su cruz mis palabras de agonía. Regreso a los socavones de mi entraña mineral, para entonar con el tío una canción que proteja las almas de los mineros y de mi eterno potro. <tose> las almas de los mineros y de mi eterno Potosí. ¡Bravísimo! Esa es. ¡Bravísimo! A mí me conmueve, no sabes cuánto <tose> es la canción. Realmente fuerte. es fuerte, es una de las canciones así que. Que es, me sigue como miendo. ¿Es del 2002 la canción? Sí. Y muy, gracias a esta canción soy hijo predilecto de Potosí. Ah, mira. Porque... Y eso a mí me llena de orgullo, ¿no? Ah. Para seguir cantando, además te motiva mucho. ¿Y tú eres nacido en La Paz? Sí, Paseño. ¿Y eres...? Yo mí? nací en la cárcel de mujeres. Era pues antes un hospital. Ah. He nacido en la celda 4, creo. ¿Aquí? ¿Aquí cerquita? Sí, en Miraflores. Ah, en Miraflores. Sí, sí. Mira, sí. En, la, ahí, en la antigua, ¿no? En la antigua cárcel. Sí. Oye, y... Mmm, Hijo predilecto de Potosí y también hijo predilecto de Coroy. Sí, por la canción coroyqueñita de Don Luis Santalla que ya falleció, ¿no? Ah, cuéntame de, de eso. Eh, bueno, resulta que hacen la película Cuestión de Fe. Ajá. Y la banda sonora la hizo el grupo Sobrevigencia, eh, del cual yo formaba parte, ¿no? Varios años. Eh, es así que eh, la banda sonora que la hace el maestro Oscar García... Con, contiene esta canción que la habían encontrado en un archivo del, de la biblioteca de La Paz ¿no? de la biblioteca municipal entonces este señor Luis Santalla se había ido 40 años a la Argentina y bueno la canción ya tenía bastante conocimiento ¿no? en, en tierras eh, yungueñas y todo eso a la gente le gustaba en los conciertos pedían la canción y resulta que mis amigos hacen una, una, una parrillada y eso, y me presentan a Don Luis Santalla, que llegó después de 40 años. Oh, y acoloico. me dice, hijito, me dice, quiero que cantes esa canción coro y queñita, me dice, con mucho gusto, yo no sabía que leer era el compositor. Y ahora voy a cantar mi versión, me dice. Y, eh, y ahí me cuenta que, es, eh, que era pues su, su tema, ¿no? Y este, Don este, Luis tema, Santalla. este tema sale en la película. Sale en la película. En cuestión de fe. Y luego lo cantamos juntos, nos fuimos a coroico y ahí nos nombraron hijos predilectos de coroico. Al compositor y al intérprete, ¿no? Bueno, es tenemos, una historia Qué historia linda, pero no, sí. no podemos dejar pasar de que la toques por lo menos un poquito a la canción. Pero con mucho gusto. Pero claro, mira, yo no, no la tengo ahorita la canción. Está bonita, sí. Mm, es el ta Ay, pues un taquirari y un gueño, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Entonces, eres paraíso del amor, tierra soñada por mí. Es el recuerdo y el dolor que canto solo para ti. Tierra querida, no olvido, tu gran río, yo lo Olvidar nunca y no puedo tu hermoso nombre coroico, coroiqueñita dame tu amor para ser feliz. Sé que contigo no hay dolor y un queña hermosa flor de lis. Por hoy queñita flor de pasión igual que el jazmín. Hoy te lo brindo el corazón para estar juntos hasta el fin. Mi inspiración hecha canción revela todo mi ser por la alegría e ilusión de siempre estar en tu cielo. Mi corazón te lo dejé, granuchumachi era sin par. Y nunca olvides que yo fue, por coroiqueño que yo soy. Sí. Bravísimo, qué hermoso. Es después coroiqueñita, tan linda, linda canción, ¿no? Qué linda canción. ¿Y qué será del maestro Murió. Tú sabes que yo estaba volviendo de viacha, Ajá. pero esa noche yo me había soñado que se me cayó un diente y yo escupía el diente en mi sueño y a un lugar donde había mucho pasto, y yo dije, alguien se va a morir, ¿no? Porque eh, sí. cuando se te caen dientes, se va a morir alguien, no sé si eso conocías, pero en el mundo andino eso es muy fuerte, ¿no? Si te sueñas eso, se va a morir alguien. Entonces, vuelvo de viacha porque fui muy temprano a, a torear. <risa> ¿Eras torero? Sí, sí. Eras torero fui a torear, me acuerdo, y cuando volví, prendí la radio y decían, y el maestro Luis Santalla murió en Coroico y por eso el, el diente en el pasto verde, en el sueño, ¿no? Y están trayendo sus restos a la ciudad de La Paz y así fue, pues se hizo real, ¿no? Oye, hermano, ¿y cómo es eso de que eras torero? Bueno, mi papá era torero, pues él tiene ahora 88 años, está, está vivito y coleando, pero claro, eh, es que la tauromagia es algo que tiene que ver con el sincretismo también, ...religioso y costumbrista, digamos, de tierras bolivianas. En el altiplano un montón de corridas de toros, capeas, ahora se han prohibido, ¿no? Ya. Con esto de los derechos de los animales, etcétera, pero tiene una lógica muy interesante que ese sería tema muy largo de conversar. Pero tú toreabas, toreaba. Yo toreaba, claro. ¿Muchos años? Sí, bastantes. Bueno, <risa> quiero que me hables ahora, eres una, caja, cosas, ¿no? eres una caja de sorpresas. Quiero que me hables de tu etapa en Sabia Nueva, ¿cómo fue aquella etapa? Mira, yo desde mis 14 años conocía los 67 temas de Sabia Nueva. Los cantaba y sabía de memoria las letras. Entonces, 67, imagínate, ¿no? Eh, ni ellos sabían ya cuando nos volvimos a reunir. Eh, prácticamente fue mi idea el juntar otra vez a los hermanos Junaro, porque Jaime vivía en Francia. César estaba dedicado a la antropología y Sabia Nueva era un pedido del público, ¿no? Permanente, entonces con los cambios eh, revolucionarios que hubieron en este país era urgente que Sabia Nueva vuelva a proyectar su música para sentar precedente porque como fueron eh, prácticamente exiliados en la dictadura, vivieron 10 años en Ecuador, claro. etc. entonces ya luego se, se deshizo el grupo ¿no? Claro, claro. y pasaron muchos años entonces los convencí para regresar y esa vez ya yo como el tercer vocalista, digamos, porque tres vocalistas y una banda sonora espectacular, viajamos bastante, fuimos nueve veces al Ecuador, por ejemplo, ¿Qué, qué, y en Ecuador, increíble, ha sido esto entre el 89, eh, perdón, el... El 2009 y el 2013. hace hace poquísimo. Sí, hace poquísimo. 2009, 2013. 2013, sí. O sea, fueron como cuatro años. En sí, Italia. tuvimos actuaciones muy grandes, muy lindas, y lastimosamente se nos enferma primero César, que felizmente salió recuperado, y luego se enferma Jaime. Y ahí eh, teníamos que actuar inclusive en los 100 años del descubrimiento de Machu Picchu, ya estaba creciendo el grupo, ¿no? Como como bandera boliviana yo diría claro. y tuvimos que anular varios conciertos porque nuestro querido Jaime cayó enfermo y bueno espero se recupere de su terrible. Enfermedad, un saludo ¿no? para un saludo Jaime grande. Junaro, para sí. César Junaro, hermanos dos, queridos. Claro ¿no? Que sí. Bueno, mira, a la televisión vuelve el tiempo. Es así. Pero yo quiero pedirte lo siguiente: primero que cantemos una canción mía, porque tú, claro en tu sí. hermano, en mis conciertos hemos tocado hace un mes. Hace un mes, por hace eso, mes. qué lindo. Hemos tocado, hermano. ha sido un encuentro maravilloso en el patio del Ministerio de Culturas. Y cuando ingresas tú a mi escenario, le das una atmósfera, una jayu. Diferente, quiero decírtelo desde mi corazón, más profundo. Y te agradezco por cantar algunas de mis canciones. En este caso, vamos a tocar Sacudite, ¿no? ¿Hace cuántos años hemos grabado esta canción? Uh, sacudite la grabamos <risa> el 89. Imagínate. El 89 la grabamos, la, la primera versión. Y después vamos a acabar con el video de este último disco. Así lo haremos, ¿qué te parece? Con mucho gusto. Muy bien, tienes la letra, aquí tengo un chanchulito. Yo me acuerdo, la letra. Te acuerdas la letra. Tú haces la primera estrofa, ¿no ¿Ve? Y, a, y así nos turnamos. Mi querido hermano David Portillo, un aplauso para David. Vamos a... Ir. <risa>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 Si se fue tu amor, es para amarte en la distancia. No le desgustó al vecino que está pendiente de tu dolor. Segundita. Linda, hermosa, hermano querido. Gracias. Y eso que cantar en la mañana es difícil, ¿no? Sacudite las penas Como arvejas de la falda Si se fue tu amor No interrumpas la batalla Convocalo de nuevo al sol Escondido en tu mirada Sacudite las penas Un barro seco en las pestañas Si se fue tu amor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 Siempre que cantamos nos aplauden entre la primera y la segunda estrofa. Sí, ¿no? es muy fuerte. Pero sí, es fuerte. Es muy fuerte. Entre la primera y la segunda. Gracias, David, por estar acá. Has iluminado este espacio. Con... Me hubiera gustado seguir hablando de la cuestión de la filosofía, Tantas de la antropología. Cosas que pero. en otra oportunidad. Sí, porque quiero que veamos el video. El video del, claro último, sí. del último disco. Me decías que es el Tata de del Ocorán. Contanos del Tata. Bueno, el, el Tata Miguel es el abuelito de Juan Carlos Cordero, el guitarrista de Rumillacta, ah, sí, ¿no? El sí, gran sí, guitarrista. Gran Corderito, un abrazo. También. Un abrazo a Corderito. Entonces, él, cuando viajamos a Venezuela para el encuentro mundial de turismo, eh, fuimos a presentarnos ahí en el aeropuerto con el Carlitos Ponce, el Hernán estaba vivo todavía, el Saulito Callejas. Claro, Hemos sido el equipo A. Claro. claro. <risa> Entonces. Me dice, eh, yo quisiera que hagas una canción para mi abuelito. Él era pues un, parece que era sacerdote, además era autoridad originaria, era un malcu de Ancoraimes. Entonces eh, empezamos en el avión y terminamos en el hotel, la canción. Yeah. Y el Tata de los jorani es una, un homenaje a, no solo al abuelito de Juan Carlos Cordero, sino a todos estos sabios aymaras, valientes, guerreros y autoridades originarias, eh, puros en nobleza y con sangre, por supuesto, andina, eh, que nos dejan un legado también, de eso habla la canción El Tata del Ojorán. David Portillo, acá en Chutis. Nieve guaycheña te siento En la huipala del viento acá viviente del amor Totora puerto para Hachi Caudillo rojo y negro Piedra y chicote de metal Apúa y duro autoridad Miguel centinela, caudillo rojo y negro, piedra y chicote de metal, apúa y Ruru, autoridad, Tata Miguel, centinela, rojo y negro, Tata Miguel, Sentinela, oh Corani, tu voz es trueno en mi silencio. Caudillo rojo y negro, piedra y chicote de metal Apúa y Ruro, autoridad, Tata Miguel, centinela. Rojo y negro, Tata Miguel, centinela. oh Corani Tu voz recorre por mi sangre Ojos miran desde la sangre, pariendo estrellas de agua. Lago Titicaca, sereno azul infinito, eres cielo en la tierra, amo tu beso en mi orilla. El hombre en la esfera lineal del altiplano, es altiplano en la quietud del hombre. Ocorani. Aroma de suyos, Siento tu Sagrada Altura Siento tu Sagrada Altura